...y vamos a, a presentar al candidato alcalde a este programa juvenil, al señor Don Siquio. Don Siquio, ¿cómo te está? Bien, tú eh, sabes eh, lo curioso eh, que <risa> eh, Cada vez que hago contacto con, con los jóvenes, uh -huh. porque, porque uno de los ejes uh -huh. eh, de, a desarrollar en este cuatrenio eh, eh, que yo pienso estar en ese ayuntamiento... Este, le voy a dar un gran apoyo a la juventud. Este, a través, lo he dicho reiteradamente, fundamentalmente a través del arte, la cultura y el deporte. Y estoy de una manera inmediata diciendo, porque me siento avergonzado uh -huh. eh, como Franco Macorizano, que la Escuela de Bellas Artes esté cerrada en contra de la juventud, de este municipio. Y de eso vamos a hablar, de ese tipo de temas. Don y Cicchio. hasta estoy ofertando uh -huh. que si el gobierno no abre la escuela de Bellas Artes, el ayuntamiento uh -huh. que yo voy a presidir, vamos a aperturar una escuela de Bellas Artes a favor de la juventud de, esta, de, de, de, esta, de este municipio. Ya que el, el programa de nosotros es muy juvenil y muy conectado con las redes sociales, esa era, iba a ser mi primera pregunta. ¿Cómo usted ha sentido en esto de, en esto de campaña la juventud? Muchas Vía a Fulvio que lo dijo en el programa de mañana, que había muchas personas jóvenes en su mano a mano con Mira, un abinader. Por, por mi propuesta, eh, estoy conquistando la juventud eh, para que... ¿Te ha sentido el apoyo de ellos? Eh, lo he sentido porque yo siempre he estado al lado de la juventud, desde que era joven y ahora que soy adulto. Eh, porque yo siempre he apoyado el deporte, yo siempre he apoyado el arte, yo siempre he apoyado la cultura. Fíjate que yo estoy patrocinando un grupo eh, de los que participan y son el alma del carnaval Franco Macorizano. Sí, sí, sí. Este, está muy bien organizado. Y no solamente eh, lo he estado apoyando, sino participando. Porque el domingo pasado. Eh, yo participé en el desfile, en marcha que ellos hicieron eh, a, a motores. ¿Usted eh, se montó en su motor? Eh, yo andaba en mi motor en la cola de un motor y andaba. Sin problema, tiene que ser. Sin problema. pero yo, yo son un, un ser humano igual que otro cualquiera. <risa> sí, sí porque, eh, hay Entonces, que no tienen ese contacto. Eh, la palabra vol, vuelve siquio ha despertado un interés porque eh, los jóvenes me han preguntado, ¿pero ¿por qué es que él vuelve? Y le han dicho, no fue que él fue alcalde hace 19 años. Y, y hay muchos de esos que tienen 19. Exactamente. Y él fue un gran alcalde, dice la gente, no lo estoy diciendo yo. Sí, no, entonces, y, así, y así lo considero también. Entonces ellos se han puesto a investigar y han encontrado, que, quien, quienes le han contado la historia, tanto de, de, del ayuntamiento que yo participé, como históricamente, eh, mi historia dentro del deporte, del cual yo soy inmortal, de, de, de la Galería de la Fama, sí. del deporte del nordeste. Claro, claro. Como, como propulsor. Propulsor. De, y es parte de, de, de, de, que tengo entendido de, de, de, de, de esto que es de los gigantes de Cibao. O sea, bueno, pasen. de los gigantes, yo fui de los promotores de... Eh, conquistar eh, esa franquicia. Esa franquicia. Hubo que comprarla eh, a la liga. Y fui el primer presidente de ese equipo. Eh, Néstor, eh, don Siquio, ¿cómo se siente usted ahora con, con la acogida que tiene la juventud, tanto la juventud como las personas mayores, a su candidatura? Eh, me siento muy bien. Eh, por eso, ya yo en este momento. Este, en las encuestas que estoy manejando, estoy ahora mismo con 13 puntos eh, sobre mi más cercano eh, competidor. Okay. Este, estoy en una posición bastante cómoda y eso va y sigue, sigue creciendo. Pero eso es en base a, a varios motivos. Primero, el pueblo de San Francisco en Macorís sabe que ese ayuntamiento en mis manos cae en una mano de experiencia, eh, probada. Y lo otro es que tengo un programa de gobierno municipal muy actualizado a lo que son las necesidades del municipio de San Francisco de Macorís. Y por eso es ese crecimiento de mi candidatura. Don Siquio, usted ha analizado, eh, junto con su equipo, la ciudad de San Francisco de Macorís, hace como usted dijo, hace 19 años atrás, Ahora que hay un flujo de vehículos más alto, o sea, hay más vehículos de, eh, transitando, hay, o sea, se hace más difícil los tapones. Hay, hay una ciudad muy diferente a lo que era en el tiempo su, en sí. el tiempo que usted fue alcalde. ¿Cómo usted la ve la ciudad? ¿Y cómo usted eh. cree, usted cómo usted cree que eso, esos errores que tiene pueden mejorarse? Eh, lo primero es que hay en parte una culpabilidad uh -huh. de descuido de un gobierno que ya tiene 20 años. Y ofertó aquí eh, un conjunto de obras, una de ellas, una necesidad urgente para el desarrollo de San Francisco y para desahogar un poco eh, el, el tránsito, que es la avenida de Circunvalación. Aquí, en el año 1996, a este municipio le, le propusieron la posibilidad de hacer un aeropuerto internacional en Atillo. Y eso no se cumplió. No, no dieron las facilidades de los que querían invertir en eso. Como también en contra de la juventud, en ese tiempo ofertaron la Plaza de la Cultura. Nunca la han Nunca hecho. la han hecho. Entonces, este, eh, yo he estado actualizado. En, en las necesidades de mi municipio. Porque recuérdate que yo aprecio y amo tanto este municipio, que cuando yo era ministro de la presidencia, yo dormía toda la noche aquí en San Francisco de Macorís. O sea, que nunca me he mudado de, de, de este municipio. Amo, aprecio este municipio. Y entonces vivo actualizado de lo que acontece en San Francisco de Macorís y cuáles son los pros y los contras de estancamiento y desarrollo. Y ya la avenida de circunvalación, eh, una provincia como esta que, eh, que le paga tanto impuesto al fisco, no nos devuelve la proporcionalidad aquí a, a la provincia. Y entonces vamos a estar reclamando esa obra. Ahora, si esa obra, que no es posibilidad de un ayuntamiento, no la construyen, yo tendré que buscarle una salida, eh, una solución. Y yo creo en el trabajo en equipo. Y entonces yo para todo busco un especialista. Aquella vez... Un experto en eso. Un experto. Aquella vez yo busqué una, un especialista en tránsito, un ingeniero vial. Y ese ingeniero vino y me hizo los diseños y los cambios que en la actualidad están igualitos. Eh, fue muy novedoso y muy viable... Eh, en, en el 99, 2000 pero ya ahora hay que buscar otra solución. Y usted busca una solución bueno. hasta en los mismos eh, vehículos por ejemplo las paradas de autobuses que habían en ese momento, bueno, que ya hoy supongo de, que hay que cambiar. ejemplo tú puedes ver uh -huh. las dos paradas que hay ahí, que tú viste que cuando yo eh, mandé a construir esa plaza, que es la plaza de José Francisco Peña Gómez uh -huh. yo le dejé un, un hueco ...para el parqueo de las guaguas... ...y la doble cabina y los carros... ...tanto en esta parada... ...que hay en la esquina... ...frente aquí a esta planta televisora... ...y el, el, el otro que está ahí... ...en la calle... Este, eh, ...José, José Reyes... ...José Reyes, ¿eh? José Reyes sí... Eh, ...pero... ...todo tiene solución... Eh, ...yo creo que... Eh, en, el, ...en el ordenamiento sin contar con la avenida Circunvalación, que eso no está, este, hay soluciones para mejorar este, eh, en el sistema de, de, de respeto de los parqueos, que nada más, más parque en algunas calles de un solo lado, pero hay muchos puntos que tiene que haber un policía de tránsito obligatoriamente, permanente, eh, el trabajo tiene que hacer, de hacer también y, conjunto y con otros. Hace eso. falta un problema de educación porque aquí se da el caso que algunas veces cuando en una vía van una, hay un, un entaponamiento, eh, hay conductores que avanzan y, y bloquean el paso del que viene por la otra calle. Entonces se arman dobles tapones. Eh, es decir, que se puede mejorar. Eh, con la ciudad como está, se puede mejorar considerablemente en la gestión de, de G, en caso de que gane Bellas Artes y la Plaza de la Cultura ¿qué esperanza tiene con usted? mira eh, el ayuntamiento el presupuesto del ayuntamiento, del ayuntamiento tal vez no, no tenga la capacidad económica eh, eh, para construir eh, una plaza de esa naturaleza ya debería el Estado pero yo, eh, poniendo un ejemplo provisionalmente en lo que el gobierno la construye yo gestionaría como una solución inmediata eh, con los socios directivos del Club Esperanza que el ayuntamiento le alquile el club para ese edificio histórico eh, eh, el ayuntamiento comprometerse a, a darle mantenimiento para mantenerlo bien, alquilárselo, pagarle por el alquiler, permitirle que ellos hagan sus actividades normales de fiesta y baile y usar esa estructura física como plaza de la cultura en lo que el gobierno se decida construirla. Pero usarla. Ahora, usarla al menos, al menos ir eh, usándola. Ir usándola. Y ahí pudiera estar la escuela de Bellas Artes también. Ahora, ¿qué pasa? Eh, hay una esperanza clara, porque el que está señalado a traer cambio a la República Dominicana, que va a ser el próximo presidente de la República, que se llama el licenciado Luis Abinader Corona. Ese sí está consciente y comprometido. Eh, para construir la Plaza de la Cultura, la Avenida de Circunvalación, eh, la Cañada Grande, eh, la planta de tratamiento de aguas, de aguas negras que está vencido y está contaminando el medio ambiente. Y también para buscar mano de obra para la juventud y las mujeres, eh, usar las relaciones del gobierno y del ayuntamiento para buscar inversionistas, para abrir la zona franca. Abrir la zona franca, que este gobierno la tiene hace más de dos años cerrada. Vamos a darle la bienvenida a Liz, otra, otra compañera, la parte femenina de Don Siquio. Buenas ese. tardes, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo está usted, candidato? Bien, un placer. Un placer. Candidato, en, la, en el presupuesto, en el 4% que se define para género y, es, y esos asuntos, creo que el otro es educación. Sí. sí. No está incluida la partida, una partida para deporte y esos son unos 12 millones. ¿Qué haría usted el, el para favorecer el sector el, el deporte? El deporte va a ser privilegiado en un ayuntamiento que yo diría. Porque yo lo he anunciado que voy a proteger la juventud, eh, pero... Eh, te repito ya se lo había dicho a ellos a través del deporte, el arte y la cultura invirtiendo en torneos estaré en comunicación con todas las asociaciones con todos los clubes deportivos cuando hablo de las distintas asociaciones porque las hay, la hay de ajedrez de fútbol, de béisbol, de tiro al arco de levantamiento de pesa de baloncesto todas esas son asociaciones deportivas que, que agrupan jóvenes y estaré muy en contacto y eh, aparte de eso, estarán también las inversiones en construcción porque yo eh, estoy de acuerdo que todos los barrios a los cuales yo le voy a dar una atención especial, a los barrios donde, donde están los pobres de mi ciudad eh, merecen tener canchas mixtas, eh, Clubes, capillas, centros comunales, eh, bibliotecas, de todo eso, porque hay, hay que llevar eh, la cultura, leer cultura este, y, y, es muy importante. y la cancha para el desarrollo del deporte. Una pregunta, don Siquio, y es muy importante eso, que muchas personas siempre han tenido la curiosidad y siempre tienen la queja de todo lo que han pasado. Es el inconveniente con el mercado. O sea, la forma en que el mercado, la, en las calles, se, se, las personas pueden pasar, se han hecho imposible, a veces han tratado de organizarlo, pero ellos mismos se, se, se acumulan en la misma castillo y, y algunas personas entienden, fuera del mercado, que el mercado le falta todavía un poquito más de orden. Sí. ¿Usted cree que.? que Estoy esto, de esto acuerdo contigo, Ahí hay un problema triple. Hay un problema de tránsito y hay un problema de la misma instalación física del mercado que ya no está apta para eso, porque ese mercado fue construido en la, en, en, a principios de la década del 60. De 60 acá han pasado 60 años. Cuando yo fui alcalde, yo busco una solución momentánea que fue que mandé a construir sí, una bueno, cisterna de 20.000 galones, le puse sanitario y llevé la limpieza y el orden y la educación a los vendedores, tanto de verdura para que no tiraran nada al piso y los vendedores de pollo para que no tiraran plumas, un problema educativo. Y las instalaciones físicas, dónde tiraran esa basura y que se la llevaran inmediata a los camiones. Yo tenía un camión fijo Reemplazable para ir votando eh, la basura de uno y otro. Yo creo que ahora ya hay que buscar otra solución y ese es un mercado que se puede construir este, para que los que tienen todos los años ahí no pierdan su derecho. ¿Tú entiendes? Que no pierdan su derecho. Eh, entonces, eh, nosotros vamos a buscar la manera de eh, solucionar el problema del mercado. Anunciando que se puede construir nuevamente en el mismo lugar. ¿Tienen alguna pregunta a los muchachos? Eh, ¿Usted piensa que, que no, hay, no, hay, no hay necesidad de mover el mercado para solucionar esos problemas? Mira, eh, el problema que hay en el mercado es... Los usuarios y dueños de puntos de venta, que son intereses económicos, han echado una vida ahí. Eh, y yo tengo conocimiento de que en ciudades modernas eh, y de, de países desarrollados, no importa el lugar donde esté el mercado, si hay un orden de limpieza. O sea, que el hecho que un mercado esté, esté en el centro del pueblo no es un obstáculo eh, para la higiene y la limpieza. Es cuestión de sistema y de construcción. Y por eso que yo te reitero que se puede construir ahí mismo. Aunque yo soy de la teoría y pienso ponerla en ejecución, que algunos mini mercados se podrán implantar en otros sectores lejanos del centro de la ciudad. Eh, por el, vale para descongestionarla. Para un ejemplo, Víctor Valle, por ahí. Uh -huh. Un ser. ejemplo. Porque la ciudad va en crecimiento. Que es vale bastante grande también, Víctor Valle, puede tener eh, su. ¿Cuántos mercados de... hay en la capital? Sí, ¿Hay varios? Entonces, esto va desarrollándose. Este no es el San Francisco de cuando yo estaba niño. Este es otro San Francisco de Macorís. Liz. Sí, Hemos visto eh, ayer incluso en las redes vimos como sus detractores han querido vincularlo a casos como el Plan Renove y que sabemos que usted fue descargado de toda responsabilidad. ¿Cómo usted le responde eh, a sus detractores? Eh, bueno, este, yo ni le contesto porque yo le he dicho eh, eso fue una acusación política de, de índole político. En una ocasión que yo iba a ser candidato a senador para hacerme daño y me llevaron a eso. Pero ni llevado así indicado me pudieron condenar porque el inocente no lo pueden condenar. Y se demostró. Se demostró totalmente. Yo fui a cuatro instancias. A cuatro. Y en las cuatro me descargaron. Y habían eh, jueces que tenían instrucciones eh, soterradas, eh, vayan a ver como ustedes lo, eh, Pero, lo condenan. Man, hablo so Pero esos jueces, eh, a ver una verdad tan clara como la que yo les demostré, actuaron como abogados y como seres humanos. ¿sí? La conciencia de nosotros no nos permite cumplir una orden tan dragónica como esta hablando sobre eso, sobre corrupción don Siquio, usted sabe que los jóvenes son muy interesados con ese el tema de la corrupción y eh, la candidata eh, una de las candidatas de, eh, del PLD Pero mira, yo se le sigo, vio, co, se vio dame si te, yo estuve dos años en la Secretaría Administrativa y por qué de ahí no me hicieron expediente aprovecharon donde había un desorden administrativo que yo fui a ordenar y ordené, que era el plan de Renove, mm. para agarrarse de ahí y quererme ligar con los otros que condenaron. Porque ahí sí hubo culpables, los que condenaron, Exacto. supuestamente son los culpables. Le decía sobre el tema corrupción, que a los jóvenes ahora le importa mucho. Sí. Y en las redes sociales la persona siempre preguntan ese tipo de temas. ¿Qué opinión usted el, eh, tiene? al ver al a ver la candidata y a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, celebrando junto a una persona que está siendo acusada de corrupción por el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. mira eh, Y que eh, fue... O sea, ha, que, sido y ha sido condenado. Y ha sido condenado. Todavía le falta una instancia, que es la Suprema. En casación. En casación. Y bueno, eh, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién anda y te diré quién eres. Fíjate tú, este, quienes andan promocionando eh, candidaturas este, de, de esa naturaleza. Eh, bueno, este, eh, yo, yo soy amigo de otro mundo, yo, no, yo, vendo, yo vendo mi propuesta. Eh, yo no uso golpes bajos. Pero a mí me han estado tirando golpes bajos que no. Calan, ni llegan a, a, a ser creíbles en los ciudadanos. Por eso estoy con 13 puntos arriba, eh, que es una ventaja muy cómoda para ganar una candidatura. Eh, eh, y no me van a llevar a mí a, a contestar cosas que andan circulando, eh, que yo tengo eh, nociones de eso, pero yo no la, Esta boca... De nuevo, usted no acusa a nadie. No, no. No. No, usted no, usted no acusa a nadie. Yo ando vendiendo un programa de gobierno y, y ando vendiendo la historia de una alcaldía que yo ejecuté con mucha eficiencia eh, en mi tiempo. Nadie me va a llevar a eso. Don Siquio, eh, Néstor, no, no sé si tienen una pregunta. Antes de yo preguntar, ya que casi vamos a finalizar. Sí, estamos. Uh -huh. Hay personas que están utilizando el factor turismo en sus ciudades. La Vega tiene símbolos, tiene el carnaval, Santiago también, Moca usa tipo de restaurantes. Y ahora se está usando mucho que las personas van a ciudades y se sienten identificadas. Cuando una persona que no es de San Francisco de Macorís visita, dice, bueno, me gusta esta ciudad. En, un, en una gestión suya, usted va a promover eso, que la ciudad se venda como, como un sitio... Eh, turístico, de que, de que las personas encuentren algo que visitar. Sí, porque hay muchas cosas que mostrar, la Ruta del Cacao, Este, yo voy a propugnar para que eh, el, el próximo gobierno eh, continúe y finalice la carretera San Francisco-Río San Juan, y este municipio tiene muchísimas lomas bonitas, yo yo en la loma por allá arriba eh, compré un, un terrenito que... Cuando estoy ahí, me siento feliz porque es un, un, un jarabacoa en el propio San Francisco de Macorís. Y eso hay que promoverlo. Y eso hay que promoverlo. Y ¿sí? promoverlo. Eso es así. Eh, eh, don Siquio en una gestión suya, la seguridad... El, eh, es el tema... El plan, el plan eh, que usted tiene para la seguridad. Sí. Y te, y te voy a dar una pincelada como yo pienso ejecutarlo. Yo he dicho... Que la seguridad ciudadana es ahora el malestar que más está golpeando a la ciudadanía. Así lo indican las encuestas. Y este ayuntamiento eh, lo vamos a involucrar en un trabajo para proteger, para mejorar la seguridad ciudadana. Y es un plan que tenemos todo que involucrarnos en él. El ayuntamiento y el alcalde, eh, eh, cuando lleguemos, uh -huh. lo que vamos a llevar la voz cantante, llamando a todo el que tiene que participar en eso. ¿Quiénes? El gobernador, el jefe de la policía local, el jefe del ejército, las iglesias, las universidades, los comerciantes, los empresarios, la junta de vecinos, y todos los organismos del Estado, el jefe de agricultura, el jefe de medio ambiente. Hacemos un consenso de ejecutivo, porque el jefe de agricultura aquí es un ejecutivo, el gobernador es un ejecutivo, el jefe de la policía es un ejecutivo, y vamos a sumar esfuerzos de organismos y de personas para hacer un plan en contra de la seguridad ciudadana, eh, con especialidad de proteger a la mujer, con programas de orientación también, porque las más golpeadas están siendo las mujeres, Llevando al, al extremo que la noticia del primero de enero de 2020, el asesinato de cuatro mujeres, abusivamente, feminicidio, feminicidio. Que Entonces, para, en el sentido de la esto, organización del ¿cómo? transporte, vemos que en San Francisco de Macorís es un desorden a partir de esta hora salir a la calle porque hay muchos vehículos. Eso tiene, eso tiene, ¿Qué idea ustedes eh, para tiene, qué manera de, de agilizarlo mejor. Este, eh, ya yo habría hablado anteriormente uh -huh. antes de usted llegar de eso eh, como lo hice la otra vez eh, voy a buscar especialistas en eso y me sentaré a discutir con ellos para darle una salida en lo que propongamos para que construyan la avenida de circunvalación que ya es una necesidad para el desarrollo de esta ciudad que orgullosamente es la capital del nordeste. Una, a finalizar, una última pregunta, don Siquio. En su gestión, ¿cómo se va a manejar, cómo usted manejará eh, esos empresarios de la vida nocturna, esos negocios que, como todo el mundo sabe, hay muchos jóvenes y adultos que trabajan de noche y se les está maltratando, según ellos? Eh, a todo el que trabaja hay que buscarle protección, eh, siempre aplicando la ley y cumpliendo la ley. Este, cuando hay diálogo yo creo mucho en el diálogo se logran muchas cosas y se logra mucha paz y tranquilidad yo me sentaré con esos sectores y, y acordaremos las reglas de juego eh, para que sea cumplida y, y usted verá que todo marchará sobre el Una última pregunta, Jenny, ni no, sí no, no, no, que me no, no, excuse. ¿Cómo anda Siquio de redes? ¿Chatea po, eh, usted por WhatsApp? ¿Cómo su anda usted de redes? Me gusta dar mi chapeadito. Eh, <risa> ¿Ya, ya, ya, ya tiene sus redes activas, la voz activo ya es redes. Bueno. Usted antes no estaba activo, ya usted se activó. Estamos activos. Ya está activo. Okay. <risa> Súper activo. <risa> <Súper activos. risa> bueno, pues gracias por el vamos a un aplauso para el señor Siquio NG de la Rosa, que es un invitado de lujo para nosotros en un este programa juvenil. Siquio, sí, le deseamos lo mejor, el mayor éxito, esperamos que no solamente eh, usted logre eh, su cometido, sino que cuando si llegue a la alcaldía, pueda lograr cumplir con todas esas promesas. Yo te voy a dar un dato eh, indiscreto, pero <risa> una la juventud va a marcar la diferencia, porque la juventud está conmigo. <risa> Así será. Bien. Señores, gracias, señor Siquio. Hoy vamos a una pausa y cuando retornemos, tenemos las bullas del día.